Mucho eco adentro. Yo calculo que no, que el micrófono debería andar bien. ¿Querés fijarte en hablarlo? No, porque está bueno que salga así. Ahí está. Bienvenidos todos, somos Sofi Nico y Rufina de Chilean Create, desde su de Tierra del Fuego Para los que no nos conocen, somos una pareja que está armando una traffic para irse a recorrer las rutas de Argentina y América La idea de hoy es poder hablar de las fotos, ¿sí? del imprimir fotos particularmente que es algo que nuestra generación ha ido perdiendo gradualmente con la llegada de la digitalización y las tarjetas de memoria y que todo es compacto, portátil y fácil de llevar la lo prometido es deuda, le veníamos debiendo este video, creo que hace dos videos atrás que dijimos que lo íbamos a subir, pero bueno, terminamos haciendo otras cosas y por lo tanto subiendo otro tipo de contenido y bueno, voy a sacar los lentes ya Tenemos pensado hacer mínimo 10 fotos por mes 10 fotos cada uno, ese me parece que es un dato que está bueno La idea es una idea que tuvo Sofi Cuando empezamos a salir imprimíamos bastantes fotos De hecho las fotos que tenemos impresas son todas de esa época Y después sacamos un millón de fotos y no imprimimos más Así que vamos a empezar a imprimir de nuevo y bueno, hoy trajimos 20 fotos 10 que eligió ella, 10 que elegí yo para compartir con ustedes. Hoy cualquier persona de nuestra edad o inclusive más grande, va a su casa y encuentra algunas de fotos con fotos de sus familiares que por ahí ya no están de cuando eran chicos y es todo un recuerdo porque a través de una foto vos puedes a un lugar, a una persona a sensaciones, a emociones que pasaste en ese momento donde la foto fue capturada entonces, si bien hoy sacamos muchísimas más fotos que antes, porque antes se sacaba en analógico y eran 36 fotos y ya Hoy sacamos básicamente muchísimas fotos Más con el mismísimo teléfono que todos tenemos En nuestras manos, ¿Cuántas terminamos imprimiendo Y cuántas nos terminan gustando Porque con esto de que es inmediato Y que uno puede sacar la cantidad de fotos Que desea hasta buscar la foto perfecta Después la frustración hace que la foto Perfecta claramente no exista y nunca Nos sintamos conformes y si uno Mira las fotos de cuando era chico Las fotos están todas sacadas mal A veces movidas como el culo y eso es lo que más se disfrutaba Porque uno diez sacaba las fotos ibas a hacer 10 fotos del, del mismo, mismo lugar, lugar ¿no? No, no, carísimo o Salvo sea, es que estuvieras trabajando de eso algo así Era imposible de pensar, imposible de pagar También y lo que tenía era También eso, no que si la foto salía mal Lo importante era tener un recuerdo De ese momento y no tanto de la foto El formato en el que hicimos las fotos Es de 10x15 y no van a ver por ahí Las fotos más épicas Que se consideren, no sé, del mejor Una Paisaje, foto. porque la idea es volver a esos momentos y lugares que nos hicieron felices Y no muchas veces es la foto más épica la que tenemos La que nos transmite algo A veces la foto que más like tiene en Instagram No es la foto que por ahí más nos gusta a nosotros O que más sentimientos nos transmite de ese día De lo que vivimos, de lo que sentimos Así que esperamos no decepcionarlos Porque por ahí están esperando ver alguna foto que subimos Y no, no y en esta oportunidad como, no la van no. a ver Pero hay fotos muy lindas igual Yo voy a arrancar La primera es del primer rollo que sacamos que era un rollo vencido en una canon viejísima Que estuvo mucho tiempo guardado, mucho tiempo el rollo puesto hasta que lo revelamos Y la foto es esta, es una foto de Rufina, bebé De haber tenido 4 o 5 meses en la cumbre del monte Susana Fue la primera vez que fuimos al monte Susana juntos la primera que Para mí el monte Susana no es una montaña épica Pero la vista que te da ahí sí, es hermosa. hermosa La puesta de sol, ese lugar es increíble bueno yo, yo elegí, voy a mostrar dos Bueno, son estas dos fotos que también las sacamos en film Esta que se ve acá, veas, está la Traffic de color blanco Es una de las primeras salidas que hicimos con la Traffic Habíamos sacado todos los muebles Y veas, estábamos comiendo un fondue vegano con unos fideitos, una ensalada, no sé Lo que teníamos en casa y la pasamos increíble No teníamos muebles, solamente teníamos la batería Que veas esta por ahí en la foto Pero no teníamos nada más y la verdad es que la pasamos súper linda Y fue una de nuestras primeras salidas con la traffic ¿vos? Ah, voy yo. La foto siguiente es esta. Es de Sofía haciéndose la vergonzosa o teniendo vergüenza. Yo no me hago realmente. la vergonzosa. Gente, soy vergonzosa. Eh... Cuando sos vos el que saca fotos usualmente, te pones del otro lado de la cámara y no sabes qué hacer. No te sale posar, no te sale poner caras y de repente salís como re cotidiano y salís re mal porque no estás esperando que te saquen una foto. Y porque tampoco estás preparado para verte. El que saca fotos casi nunca está preparado para verse en una foto porque está del otro lado Es parte de nuestra psicología. Bueno, la foto que elegí es esta, como les dije, es una foto que le saqué a Sophie en film con el mismo rollo vencido de la foto de Rufina y es una foto que sacamos en la costa del Canal Bill en la ruta J. Y Me gusta mucho porque fueron fotos que aparecieron después, como al año y pico, cuando las hicimos revelar y es un muy lindo recuerdo. Yo voy a mostrar dos tandas de fotos. Métele porque yo voy más bueno, rápido. Bueno, a las bueno. fotos. Primero estas dos que ve hace es el unito y acá Rufina que estaba en ¿cómo se llama en la parte de atrás? La luneta en la luneta Ella se metía ahí Era su lugar Desde que era chiquita Hasta que creció Se metía en la luneta Después ya era grande Pero bueno Se metía igual ¿Y por qué estas fotos? Porque el Fiat Uno Significó un montón Para nosotros Era la nave Que nos llevaba A todos los lugares Nos llevó por estepa Por tierra Por Por, nieve, limpio, el por todo por En todo. los montes No, no Una locura La verdad que el Fiat Uno hubiese sido un buen candidato Para irnos de viaje De hecho Chile lo fue Lo fue Estuvo Después Lo pensamos en su momento Y bueno, después de la tanda de esas Están estas tres Es una serie de tres fotos que Ay. me hizo Nico a mí No sé por qué no las elegiste Y hace Esta, también estábamos dentro del Fiat 1 Esta, se manda un matecito Y esta, mirando por el espejito Las fotos salieron increíbles No me acuerdo, usamos un Portra acá Un, sí. un Kodak Portra 400 usamos Con la F3 que teníamos Que bueno, la tuvimos que vender Pero fue... Una máquina increíble, increíble, hermosa. Los que saben por ahí de fotografía analógica sí. van a saber de qué hablamos. Muy hermosa. Secuencia de tres fotos, a mí me gusta un montón. Porque retrata el momento. Fue una de las primeras nevadas del 2019, si no me sí. equivoco. Y no, gente, la nieve estaba hermosa. Salimos a pasear con el Fiat 1. Fue, fue uno de nuestros primeros videos en YouTube también ese. El del. Pará, pará, lo, lo vamos a dejar por acá el video porque estábamos muy tímidos. No hablábamos, pero se ve bastante bien, creo sí. que. ¿Lo había eh. filmado con el Motorola? No, eso fue con los iPhones y no tenía ni sonido porque no teníamos ni micrófono y le pusimos las fotos pero creo que es para mí es uno de los videos más lindos que hemos Excelente. hecho porque tiene como un montón de valor simbólico y sentimental ¿Me toca a mí? Te toca a vos eh, Ustedes yo... pueden votar ¿Cuál ¿Vale creen que es la mejor foto? o oh, ¿Cuál les pudo llegar a transmitir algo? o si quieren decir, esta foto me transmitió tal cosa sea buena o sea mala nos lo dicen en los comentarios que siempre los leemos yo voy a hacer lo mismo ahora Muy bien. Vamos a hacer... ¿Pulo veo porque No, porque si no voy a pasar una veo, foto cada mil años, boludo. voy a tardar cinco días Ahora son cinco fotos Uf. Son cinco fotos de invierno Fue el último invierno que tuvimos con el Fiat Uno La primera foto es una foto del Fiat 1 con muchísima nieve Literalmente era como un tractorcito el Fiat 1. Yo se lo digo a todo el mundo Fue uno de los mejores autos que tuve Y con el que más la pasé bien eh, después tengo... Obvio bombón Tengo dos fotos que son en realidad el mismo paisaje uno más de cerca y uno más de lejos Al revés sería Y en este está Rufina y Sophie Que justo estaban las dos como mirando ahí como oh. Son dos fotos que me encantan porque Ese día había nevado una bocha Pero literalmente una bocha Y los árboles están nevadísimos Y las últimas dos son esta del espejito que se ve la que ruta Podemos mostrar el desperfecto también sí. que tiene el film, ¿no? En esta se le ve el ruido, se le ven un poco los granos y eso La suciedad de cuando se revela Y es una foto que me encanta porque tiene como bocha de mística Y después esta que es una de mis fotos favoritas hey, de todos los mira tiempos Mira también, y a mí no me suelen gustar las fotos eh... que aparezco yo Pero esa foto es increíble, no sé por qué mm. mi Instagram tuvo tantos likes en su foto se ve un poco mejor Esta es sin duda una de mis fotos favoritas de todos los tiempos Porque bueno... Sale con el desperfecto que tenía el disparador de la cámara Y Sophie preciosa como siempre Elegí esta foto Que también la hicimos en film Más que nada, por más que me gusta la foto y todo eso Porque se generó un conflicto De pareja De ver ¿Quién sacó esta foto? Porque muchas veces cuando sacas en film, pasan acá en Ushuaia, pasan meses que estás sin ver el resultado. Porque tarda mucho, no hay mucha gente que revela, qué sé yo, tardan en llegar los químicos, todo. Y nada, y la compartimos revelamos. las cámaras. Claro, Esa es obvio otra. Entonces, también, o sea, como uno no sabe por ahí, en la digital es más fácil, pero en la otra no, porque uno saca y después cuando. Y aparte cuando hicimos esta foto fue también de la tanda de las otras, revelamos como cinco rollos juntos y nada. Las vimos sí. todas mucho tiempo después y fue No, esta la saqué yo porque yo me acuerdo de cómo estaba el valle de Tierra Mayor No, yo bajé hasta ahí abajo y saqué la foto No, fuiste vos, sí. no fuiste yo No sé quién fue Pero Creo que fue Nico No lo puedo creer Este Creo es que un momento hermoso La verdad que bueno. no lo sé porque sacamos muchísimas fotos ese día Son fotos Chilankry Day eh, Sí, ya está eh, Voy yo, últimas tres, te dejo un matecito Las últimas tres son... Como que se foto. ve bien esto, eh Sí, se ve re lindo Cuando tengamos toda la magia Vas a cómo se va Pero a ver Pero para hacer videos Alto estudio, sí, bien, por eh? eso te digo Esto hay que es hasta la camineta, gente. Alta es LED. Bueno, esto hay que pegar Bueno, me para me las, a desarmar todo bueno, entonces las últimas tres fotos que voy a mostrar son esta Que es una foto que sacó Sophie de nuestras manitos A mí me gusta mucho esto de, de sacar fotos por ahí No al lugar, sino a los detalles del momento Por ejemplo, tengo unas fotos de la casa de mi abuelo Que a mí me encantan porque me metí en los rincones Que para mí más significaban de la casa de mi abuelo Entonces trato de buscar eso Por ahí si me decís, bueno, buscá la foto por ahí más perfecta para Instagram Y como que me cuesta un poco más Soy más dura, de vender. Pero saca fotos muy bonitas y esta foto me encanta porque en el uno, como estábamos cerquita, por ahí, no sé, uno va manejando y no sé, lo podés hacer un mimo al otro, está ahí en la palanca y el otro está cerca. En la tráfico eso no pasa y porque él está ahí no Y, pasa. Estoy ahí y, no, y no. es como que estás... ¡Ah! Entonces, este es un hermoso recuerdo de eso. Román, sí, yo sí. <risas> después, esta es otra foto que sacó Sophie Esta es la. Esa es la portada de un video de YouTube. Es la portada de un video de YouTube. Lo pueden ver y después nos dejan en comentarios de qué video es. A ver si se acuerdan. Y esta fue la primera prueba que hicimos con la sardineta. Fue sin duda una de las mejores experiencias de mi vida. Y esta foto me encanta. Porque es... tengo el pantalón como a la mitad del culo caído. Los <risas> borseos, todo así nomás. La, la vida y recién misma. recién nos levantamos y estábamos haciendo el desayuno. No podía sí, no era. retratar eso porque era la vida misma. Y también está en film. Sí, esto es film. Creo que el de las que imprimí todas son en film. Y esta es la última que es una foto de Sophie en playa larga que también fue de las primeras fotos en film que sacamos. Y me re gusta porque tiene como un halo de luz, luz atrás y eso. Sí. Y es como wow, no sé, me gusta mucho. Las últimas que probablemente sean las peores de todas las que yo mostré hasta ahora que son dos fotos nuestras esta de Nico que le saqué en el Parque Nacional Tierra del Fuego y esta que me sacó él en la selva amazónica no mentira en el patio de mi casa íbamos <ríe> a ir a ver un un espectáculo de mi sobrina. Y imprimí estas dos fotos porque, como dijimos antes, no somos de sacarnos fotos. Nos cuesta un montón. Una bocha. Y nada, me pareció lindo tener una foto de nosotros jóvenes, bellos, radiantes. Por más que veas mi cara de culo, por favor. Pero nada, me pareció lindo tener una foto nuestra porque nunca tenemos foto nuestra solo. Así de cerca como... Gozando, si Poner se quiere decir. decir está bueno porque por ahí cuando seamos grandes vamos a volver a esta foto ya sea estemos juntos, separados o donde sea y vamos a decir mirá, mirá cómo era yo de joven y vos vas a decir mirá, mirá qué guapetón eh, entonces me, me pareció bueno imprimir esas bueno, volviendo a la temática del video, esperamos que les haya gustado. Nos gustaría saber también qué piensan de esto de la fotografía. De eh, imprimir, si ustedes hacen fotos papel, eso, eso nos encantaría un montón saber si hacen, si no. Si gracias a este video por ahí dijeron, bueno, voy a separar cinco fotos y las voy a hacer papel. Usarlo como regalo es buenísimo también. Es algo que por ahí la gente no se espera tanto y que dejamos de hacer con esto de Instagram y Twitter y que todo tiene que ser ya. Y en cierto modo le damos a importancia. A la foto de verdad. ¿Qué realmente termina transmitiendo o significando eso para vos? Por ahí es la pregunta más importante. Y además de eso, que después te terminas olvidando, porque uno saca 20 millones de fotos al día y si no las imprimís, queda ahí. Esa es como la manera por ahí imprimiéndola de inmortalizar ese recuerdo en el futuro. Bueno, gente, esperamos que este video, un poco distinto al usual, les, les haya gustado. gustado. Estamos planeando hacer cosas así, porque la verdad es que este estudio, que es nuestra sí. casa y es nuestra camioneta, o sea. Multifunción Es sí. increíble Acá igual está el colchón que lo sacamos porque bueno, estábamos trabajando adentro Bueno, estas fueron las 10 fotos de cada uno de junio Se vendrán después las de julio Y las de, las de agosto, agosto Y así esperemos seguir con esta sección de las fotos impresas Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí compartiendo y viendo los últimos videitos que subimos Sabemos que son completamente diferentes a lo que están acostumbrados a ver O a lo que esperan de ver en el canal Pero creemos que este es nuestro camino Nos sentimos súper cómodos con este contenido Nos parece que está súper Super bueno, super fresco y el día así de mañana que... además de salir de viaje y hacer videos de la ruta y todo eso también hacer videos acá adentro porque oh. gente Tenía, es increíble esta como... <risa> luz, me siento gamer <risa> <tío, streamer, risa> quiero hacer <streamers>. streaming, <risa> <risa> <si> no sé <risa> ya está, ya fue gente ¿eh? bueno y eso fue todo por hoy esperamos que les haya gustado esperamos que se suscriban si todavía no lo hicieron que activen la campanita que nos vayan a seguir en redes sociales en Instagram que es donde más contenido subimos y donde más activos estamos y si si quieren hacer algún aporte para seguir construyendo y si disfrutan del contenido. Debajo están los links de Mercado Pago. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ah! Me caigo. ¿Qué caigo ¡Uah, no puedo apagarlo. Llegó el momento de cerrar el estudio Chilancry.